¡Bienvenidos a este vídeo sobre la navegación privada! El principal objetivo de la navegación privada es no guardar información de la página donde estamos navegando. Algunos de los beneficios que nos da son, no guarda las cookies, ¿qué son las cookies? Información que se almacena en nuestro ordenador sobre las páginas que visitamos. Tampoco guarda el historial de navegación y no almacena nuestras contraseñas. aspectos que también debemos tener en cuenta son No se oculta la dirección IP, que es la dirección física que identifica a cada ordenador No se usan conexiones seguras como HTTPS Y las páginas web recopilan de igual forma nuestra información Ahora vamos a explicar cómo navegar de forma privada con Firefox El primer paso es ir al botón de herramientas situado en la parte superior derecha del navegador Después hacemos clic sobre la opción Nueva ventana privada. Se nos abrirá la nueva ventana en la que nos indica que estamos navegando de forma privada.